Domingo, toca baile. Venga, una vuelta del baile que hacían aquí en Hornillos del Camino. Se recogía a Amable, una persona que, vamos, que llevaba a gala el nombre que tenía. Eh, como soy de Burgos, lógicamente la vuelta del baile comienza con, con el baile corrido de rueda. Eh, seguimos con la J y luego esos saudillos que aquí lo llaman los perucos. Vamos con ello. de moler morena Amor mío, ven temprano, no me vengas a deshora. En la calle que yo vivo, dime a los murmuradoras: qué guapa eres, qué bien te está, la saya blanca y el de lanzar. Qué guapa eres, qué bien te está, la saya blanca y el de lanzar. Mi amor, este día trece, y se me para uno que me queda más, dice que no me conoce, que guapa eres, que bien te está, la branza y el de lanzar, que guapa eres, que bien te está, la sallabrancha. Y toda la concurrencia, a bailar que te voy a dar perucos, a bailar perucos te voy a dar, a bailar que te voy a dar perucos, a bailar perucos te voy a dar. ¡Yeeh, yeeh, yeeh! Me quedo bueno, en casa. Pues, ¿Sí? a esta vez a todos, un día más en este fall de las 5. En este Confino Folk, hoy hemos tenido que tirar de, de audio porque la España rural nos, nos obligaba a que la cobertura no era buena y, por tanto, no pudimos hacerlo en vídeo. Y acabamos de escuchar a Alfonso Díez eh, tocando la pandereta, invitándonos al baile de los domingos y lo tenemos ya aquí al teléfono. Buenas buenas tardes, Alfonso. Bueno, muy buenas tardes. Ya es el folk de las seis menos cuarto. Sí, sí, sí. Además, como no sea en directo, lo podemos publicar a la hora que nos dé la gana. Por eso. O sea, que nada, todo lo que esté enlatado, ya sabes que, que además es susceptible de, de, de, de muchas cosas. Y entre ellas, pues eso, ponerlo cuando a uno le ¿te parece. Claro, claro, claro. Y en este caso, bueno, decíamos antes que, que esto de la España rural es muy tranquila, pero a veces nos, no nos deja conectarnos unos con otros. Y en este caso habíamos intentado hacer vídeo y no nos dejaba hacerlo. Sí, la verdad que sí. Eh, mira que aquí en, en mi dormitorio, de mi casa, de mi, de, de mi pueblo, pues, pues tengo cobertura, pero yo creo que son problemas lo que decías tú del Facebook, ¿no? con otro tipo de videollamadas y que, y que se puede, o sea que nada, bueno, pues tira, no como soy bastante feo, pues mira, con, ¿Sí? con tener una voz que tampoco me gusta escucharme, por cierto, pero, pero es lo que hay, o sea que, que a ver. Sí, lo de escucharnos nos... Nos pasa, nos pasa a todos que se nos hace cuanto menos raro, la verdad, el, el oírse. Pero bueno, eh, estábamos comentando de que estábamos escuchando eh, tocar la pandereta, invitar al baile de los domingos y antes en el directo lo intentábamos. Eh, los que te conocemos eh, sabemos que, que hace de todo y, y todo bastante bien, pero para los que no se estén escuchando, en este caso no viendo, sino escuchando ahora, eh, que se sitúen un poco, eh, ¿quién podemos contar que es, que es Alfonso, de tu viva voz? Bueno, yo soy una persona que vivo en Burgos y, y desde temprana edad la verdad que, que me interesé por, por, por el tema de la andografía, como todo el mundo he llegado al folclore pues por los grupos de, de danzas y de baile. Pero um, en el caso de la indumentaria, que es quizás lo primero que me inició, pues, eh, pues porque, bueno, pues González Marrón, una persona, eh, un burgalés eh, de pro del momento pues sacó un pequeño libro, es una síntesis sobre, sobre la indumentaria, el vestir burgales, lo tituló, ¿no? Y yo con 14 años que tenía o 15 me volvió loco, ¿no? Y, y dije, uy, si esto no es lo mío. y O sea, esto es lo mío, no es lo mío lo otro, ¿no? Y, y rápidamente me subí aquí a mi pueblo, a Parazuelos, ahí vivían mis abuelos, el abuelo Herrero, además, y, y, y le dije a la abuela, te puedo la camisa de lino? Camisa de lino. ¿Cómo vas a ponerte todos esos farrios? Y subí al desván, buscó varias camisas de lino que todavía estaban en el arca guardadas, que eran de, de pues me imagino que de mis abuelos. Y, y el caso es que me la puse. Yo recuerdo, además, invierno, eh, el frío no de ese lino, eh, pero me transmitió mucho, ¿no? El eh, cuarto, además, era lo que llaman en la casa el cuarto del cierto, estaba encima de la cuadra de los animales. y Por eso era el cuarto más caliente, ¿no? el típico armario antiguo con una luna de estas ya perdida, que casi distorsionaba la imagen, ¿no? pero me vi también y de hecho todo el mundo, Burgos después de eso, o sea, ya bailando con sus camisas de puntillas y yo bailaba con mis, mis camisas de lino que, que por cierto me lo permitían claro, cosas rara, porque lo normal es en cierto modo uniformarnos. Y con eso pues empecé a a interesarme quizás por algo pues, que, que además en Burgos es un poco complicado en el sentido, que hay mucho eh, grupo de baile que lo que interesa es eh, una puesta en escena pues en muchos casos poco o, o, o, o nada, ¿no?, eh, eh, relacionada con, con quizás la tradición antigua y, y y por eso mismo me considero un poco el, el raro, ¿no?, eh, porque, bueno, pues tenéis suerte en otros sitios, como por ejemplo Zamora, ¿no?, donde aparte de los grupos de de, de baile y danza que tenéis allí, ¿no?, que unos pues, que siguen con sus diferentes líneas, ¿no?, lógicamente, cada uno pues marca un poco la línea que quiere, pero tenéis luego también una escuela de folclore, ¿eh? donde, bueno, pues, pues quizás se puede enseñar esa esa cultura de raíz, ¿no?, aquí no, ¿no? aquí sigue primando todo eso de los grupos de, de danza y baile y... Y bueno, pues por eso sigo siendo un poquito raro, ¿no? Porque a veces me veo pues un poco descuadrado de, de, de, de todo este tema del, de, del folclore. Claro, porque en cierto modo lo mío sería una cultura tradicional. Y, y nada, sí que como bien decías, pues me dedico un poquito a, a, a todos. Y es verdad que empecé con el tema de la indumentaria, pero claro, son tantos años, tengo 51, hago este año. Y, y ya con 15, 16 años ya tengo grabaciones y y trabajo de campo, entonces, bueno, pues eh, son tantos años que al final, pues, eh, pues no sé si lo hago bien o mal, pero me dedico un poquillo a todo, ¿no? Aunque tengo mi taller de indumentaria, pero bueno, pues eh, toco, canto, bailo y, y además es que siempre desde la perspectiva más eh, tradicional, ¿no? Más, más popular, ¿no? Y, y menos coreográfica y, y que, que quizás estamos acostumbrados a ver. Uh -huh. Sí, bueno, eso me, me interesa mucho el tema de... porque, bueno, al final, eh, no sé hasta qué punto... Alguna gente considera que el hecho de cambiar los bailes o de hacer los coreográficos es hacer una evolución. Yo creo que no es evolucionarlo, sino es aportarle un, una cosa nueva o distinta, eh, pero tampoco creo que sea una evolución, porque de hecho yo creo que el proceso que habéis ido un poco en Burgos ha sido que, que lo moderno ha sido realmente el volver a cantar y a tocar como, como se hacía antes. Es decir, durante muchos tiempos grupos de coros y danzas hicieron sus coreografías y tal, y ahora parece que lo, que lo novedoso es volver a, a, a hacerlo como antaño a ver, en el caso de Burgos no. ¿eh? En el caso de Burgos, eh, los grupos, los oficiales, que además pertenecen a un comité de folclore, que además es el que el que, el que que copa todo el tema de, de del folclore en Burgos, ¿no? organiza los festivales, organiza eh, las eh, cosas en las siestas, eh, etcétera, etcétera. Y, y entonces, por eso digo que la gente que hacemos este, este tipo de cosas, como que estamos un poco supeditados a ello. Yo que no pertenezco a ningún grupo de, de, de, de baile oficial, sí que tengo un grupo que se llama La Alteza. Eh, donde, bueno, pues está gente, como digo, Triana, Patrimelero, eh, Nadia, eh, Aurelia José de Cantabria, eh, y gente de aquí, Azucena Merino, y su marido, John Quintano, es eh, eh, gente de que de, de, de Burgos y, y gente de, de otras provincias, porque entienden también el baile y, y la tradición como la entiendo yo, ¿no? Y que, y que bueno, por, por, aunque sean de Cantabria o de, o de León o o de o de Salamanca o de Palencia saben perfectamente, ¿no?, seguir esta línea, ¿no?, de, de esa cultura tradicional. Pero por, digo, por eso te digo que, que, que al final, ¿no?, o sea, mmm, eh, en Burgos se está siguiendo mucho esa línea coreográfica, es lo que se vende, y es el gran problema, yo pienso, que veo del folclore, ¿no?, o de la cultura tradicional. Y a mí me parece estupendo que la gente lo haga. O sea, es que es, es, es, es el modo de que, de que bueno, pues, pues, pues se, se suba a la gente a un escenario y haga cosas, ¿no? El problema es que, pero pienso que pasa en general con el tema de la cultura tradicional, y, y en el caso de Castilla y León es, es cantado, ¿no? Que, que es, se, se premia mucho y, y se subvenciona mucho ese espectáculo de folclore pero en cambio poco el estudio de la etnografía. Entonces, yo cuando eso no, es que el folclore está muy vivo, ¿no? Yo cada vez que lo escucho, y, y mucha gente que se le llena la boca cuando dice las cosas. No, el folclore no está vivo, está muerto y enterrado. Porque esto tuvo un sentido eh, en una temporada muy larga, eso sí que es verdad. Pero bueno, pues tenía una función social, ¿no? ¿No? El divertimento, eh, bueno cualquier eh, tema que esté relacionado con la cultura tradicional, ¿no? En el enamorar, el llorar, el reír, el divertirse, el trabajar. Eh, y eso, lógicamente, bueno, pues se ha ido al traste ya pues, con, con, con las nuevas tecnologías, con las formas que hay ahora de, de, de vivir en un pueblo. Y entonces, bueno, pues, pues ahora es un recuerdo. Lo que pasa es que, claro, es, es un recuerdo que estamos evolucionando. Estamos evolucionando de una forma un poco ilógica, es decir, no estamos siguiendo esos cánones que tenía la gente cuando vestían, cuando tocaban, cuando bailaban, ¿no? Y está muy bien, está muy bien que se haga, pero no está bien que se engañe y que se pretenda seguir diciendo, por ejemplo, en el caso de Burros, que es que el CID tocaba usa y niña Jimena bailaba la jota, ¿no? Porque es que yo creo que ha ya un poquito trasnochado. Ayer eh, estaba eh, mi madre viendo la televisión aquí en casa y de repente dice, ¡uy, una película de folclore, ¿no? Entonces... Eh, pues, pues salió en, en en la uno una eh, días de Feria, ¿no? una de esas mmm, películas que se hicieron aprovechando el, el desfile y, y los festivales que se hacen en la Feria del Campo de Madrid, ¿no? donde iban por pues, los corros y danzas de España, secciones femeninas y tal. ¿no? Y yo digo, si es que todavía hay mucha gente que sigue haciendo ese tipo de cosas, ¿eh? que se han alargado otra vez las hayas, y los rafajos, eh, pero, pero pero pero sigue siendo un poquito la la nota dominante del, del folclore. Y repito, me parece que está bien, o sea, está muy bien. Lo que pasa que, claro, también hay que seguir otro tipo de líneas, ¿no? un poquito más, más de raíz, porque ahora encima, además, con el tema del coronavirus, la cantidad de gente mayor que se está yendo, tú lo sabes perfectamente, que también te dedicas a este tipo de, de estudios y y de investigaciones, pues eh, pues está yendo mucha gente que, que, que tiene esto todavía en su cabeza y en su corazón, ¿no? Y que son los únicos transmisores, porque son los únicos, o sea, es la característica más importante de la cultura tradic tradicional, ¿no? Que se transmite de forma oral. Y lo que no dejemos escrito, pues al final, pues es, lógicamente se va a perder, ¿no? Y nos van a quedar todas estas grabaciones de los grupos bailando y haciendo festivales y subidos al escenario, y al final es lo que daremos por bueno, ¿no? Y al final vamos a perder algo que es que pues era nuestro, ¿no? Entonces es perder patrimonio, es como, como, como claro, es un patrimonio inmaterial, ¿no? Pero es, es, es la memoria de los pueblos, ¿no? Es uh -huh. La memoria de la gente, ¿no? Es la idiosincrasia, pienso, de, de, de las comarcas, ¿no? Que, que hay en Castilla y León, en Burgos, en España, en el mundo. Uh -huh. Y eso, respecto al, al baile, principalmente, también algo la música, pero en el terreno de indumentaria, eh, bueno, hay mucha gente que sigue haciéndose los trajes como, como le parece, que, por cierto, dando mi visión personal, eh, yo siempre digo, cada uno que se haga lo que le dé la gana, si lo dice, oye, ¿este traje qué es? Pues el que me ha dado la gana de hacerme a mí. Nunca decir, nunca decir que es el original. Yo siempre pongo el ejemplo de, de mi madre se hace los trajes como le da la gana y cuando le preguntan, eh, ¿y ese traje dónde es? Y dice, pues mío. ¿Y cómo has hecho? Pues como me ha parecido. Nunca, nunca la ha dicho, no, este es el traje típico de, de no sé dónde. no Eso me parece, me parece interesante. Eh, en el tema de indumentaria, bueno, un trabajo tuyo y quizá de otros, de otros estudiosos sí que se han recogido cosas y bueno, entiendo que quizá ahí sí que la gente esté tirando esos trabajos, aparte de inventarse mil cosas, pero bueno, quizá no sé, en Zamora, por ejemplo, sí que está muy de moda pues, que la gente acuda a talleres de indumentaria guiados por, por personas profesionales y, estudio, y estudiadas o estudiosas y que más o menos se dejan asesorar. No sé por allí el tema de indumentaria, como como ¿qué es lo que pasa con ella? A ver, pero yo el problema que veo con la indumentaria es que ahora mmm, queremos lo más exagerado, queremos eh, eh, lo más distinto, ¿no? queremos lo más variado, variedad había mucha ¿no? y en caso de Burgos pues estamos hablando de que tiene, eh, que es una provincia riquísima, ¿no? tiene el conjunto de ecosistemas más importante de Europa, la cultura tradicional viene definida por esos ecosistemas, ¿no? Por eso, como vosotros allí, pues, en Zamora, pues Aliste, Sanabria, eh, las tierras del vino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, cada uno tiene su propia idiosincrasia, su cultura, sus formas de bailar, de vestir, eh, de hablar, eh, etcétera. Y, y aquí en Burgos pues, pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues, hemos pasado de la época también que nos inculcaron, pues, lo eh, que estábamos comentando antes, de que se traía, pues, de... De, de, de la posguerra, ¿no? Donde decían cómo tenían que vestir los de Zamora, que tenían que ser de Carvajales, y los de Burgos, de la Ribera del Duero, y, y los de Salamanca, del Campo Charro, y los de León, de Maragatos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues señores, ¿no? Que hay más cosas, ¿no? Ya te digo que, que yo empecé con con ese, con ese esa pequeña separata, que está muy bien, ¿no? Es muy, muy, muy básica y muy simple, ¿no? Que, que hizo González Marrón en Burgos. Pero dije, bueno, aquí hay muchos más eh, eh, caracteres, no variados y diferenciadores. no Y compartimos, además, otra cosa que tampoco se entiende, no con otras provincias. no pues, Porque, lógicamente, las divisiones de las actuales por eh, provincias de España son relativamente modernas, no hace 1820. Y, y, claro, se partieron, hay, hay líneas donde partieron, y pan y, y, y serranos... Eh, son los de Soria como los de Burgos, o tan ribereños son los de Valladolid como los de Burgos, con los de Segovia, con los de. con el trozo que pillan Soria, ¿no? O pasiegos los de Burgos y los de Cantabria, ¿no? Y, y claro, yo dije, a ver, señores, que aquí hay muchas cosas, pero el problema es que la gente lo está entendiendo como quiere. Y, y, y a veces seguir esos cánones a la gente no le gusta, ¿no? Pero yo por lo que veo en general, eh, eh, porque los medios ahora, eh, las redes sociales, te cuentan muchas cosas de las que antes no te enterabas, que es que es, es un movimiento eh, que te aparece en todos los sitios, ¿no? Eh, eh, afortunadamente hay gente que sigue en líneas más tradicionales, como te decía, y hay gente que sigue pues esas otras líneas que, que estaban marcadas antes o incluso ahora, pues eso, ahí la, la del invento, ¿no? La de lo que todo lo que veo me apetece, me lo pongo, me lo hago y ya está. Eh, aquí en Burgos, pues ya digo que el problema quizás sea eh, en que en que se promociona mucho ese folclore de escenario que, que está ahí y pero que pasa en todos lados pienso no y, y claro son iniciativas particulares como la mía pues las que hacen que, que que bueno pues pues que tratemos de volver un poquito a la raíz ¿no? a mí la, la, la parada purísimo no me no me gusta es, es, es un invento horroroso también porque, bueno, eso de purismo, que es? Pero sí que es verdad que, que, que, que es importante, ¿no? Llegar un poquito a, a la base de todo aquello, ¿no? Y, y además dejarlo plasmado, ¿no? En, en, en, quizás en, en publicaciones, ¿no? Porque es lo que nos va a llegar, ¿no? Pero, pero, pero eso me parece importante, ¿no? Porque, porque, porque, no porque, porque la gente está entendiendo un poco lo que quiere y lo que le da la y la verdad es que el gran problema que tenemos muchas veces la gente que estamos trabajando de forma individual es que al no tener eh, apoyos institucionales para poder seguir trabajando, pues tenemos que dedicarnos a otra cosa. Claro, o sea, bueno, yo en mi caso intento vivir del, del folclore, pues, en mis conciertos, mi taller, eh, mis clases de... Pero, pero, claro, ¿no? Es decir, no me puedo sentar durante dos años a, a poner eh, por escrito pues el trabajo, por ejemplo, que llevo haciendo en indumentaria desde los 16 años, 17, y es verdad. Yo sea, digo que tengo 51, ¿no? Y, y no existen becas o institutos eh, o instituciones que realmente pues tengan a gente donde trabaje exclusivamente ese tipo de temas, ¿no? uh -huh. para que queden plasmados en su momento y... y y al final, bueno, pues, pues en Castilla y León pienso que es un problema, ¿no? además estamos en una comunidad autónoma también tan, tan sumamente extensa, importante y valiosa en el tema de la cultura tradicional en esto nos tendrían que tener, vamos, entre algodones y a la gente que, que nos dedicamos un poquito ¿no? a poner en valor el, el tema de la, de la raíz y, y al final bueno, pues, pues no, o sea, todo se se, se, se canaliza por, por los mismos eh, canales y y al final llega eh, con cuentagotas eh, eh, las instituciones pues, pues, pues subvenciona muy poquito muy poquito estos estos temas y al final todo se queda un poquito pues en, en, en algo que haces pues quizás cuando te has jubilado ¿no? y en mi caso como no me voy a jubilar porque porque va a ser imposible pues yo no sé qué poder hacer con todo esto bueno bueno pero ahí hay que dar el estudio y el patrimonio y bueno hay gente que, que sí que lo que lo valora y lo valoramos y que, bueno, que al final también es cierto que hay que entender que, que lo, los cambios que se han hecho parten de ahí. O sea, muchas veces vemos, vemos el cambio, vemos la, la reestructuración sin, sin ni siquiera preocuparnos de, del origen, que esto lo hemos comentado ya en, en otras entrevistas, ¿no?, de los distintos grupos de, de folk que, que hacen su versión de la canción de quinta o sexta vuelta que han escuchado en no sé dónde Uf. y no se han preocupado de... Y bueno, pues voy a voy a escuchar como la original o el contexto, porque otra de las cosas importantes no es solo la cultura, sino la generación de contextos, y yo creo que ahí sí algo de al menos mi apreciación es que en, en Burgos, no sé ahora me corregirá si me equivoco, pero sí que en el corpus de algunos pueblos, en algunas cuestiones rituales y tal, sí que un poco sigue existiendo el contexto más o menos bien hecho de lo que siempre ha sido esa muestra de cultura tradicional muchas veces asociadas a un rito pero bueno, que se sigue más o menos eh, conservando al menos la idiosincrasia o el contexto que, que daban lugar a esas, a esas manifestaciones. Sí, ahí tienes toda la razón del mundo. Pero porque el mundo del folclore no ha entrado ahí, porque no interesaba, ¿sabes? Eh, o a veces ha entrado de una forma un poco, por ejemplo, hoy, pues hoy sería infractaba, ¿no? Entonces, hoy que tendría que, a estas horas tendríamos que estar ya, porque yo soy hermano de la cofradía de Minerva en Castillo de Murcia, en el Colacho, ¿no? Entonces eh, ese colacho también conservado, ¿no? En la tradición, pero al que también se le metió mano hacia los años 80, eh, el maestro justo del río, que fue un paridor de danzas, ¿no? Pues bueno, pues eh, por mediación también de la cofradía, como sabían que había danzantes, bueno, pues mmm, eh, modificaron un poco las, con, las cosas y, y incluyeron unos danzantes totalmente, bueno, de plástico, porque no pegan absolutamente nada, nadie nada se sabe de aquellos. Meten como jefe de danza al colacho que, que es una botarga. Que tampoco tiene nada que ver con con, con con un maestro de danza entonces pero bueno son cosas que además si estás viendo la tradición te das cuenta que, que ahí no pegan nada no siguen ahí no se van a sacar porque porque ya son más de veintitantos años eh, o más casi treinta no pues eh, eh, con, con, con esos habitamentos raros pero es es uno de los pocos casos y aún así prácticamente no tocó nada de lo que la de lo que que la fiesta no traía. Y, y en otros tipo de tradiciones, de danzadores, de danzantes, que en Burgos tenemos muchos, la verdad es una de las provincias también que, que más grupo de danzadores conservan, pues lo mismo, ¿no? Porque porque, porque el folclore no ha mirado hacia, hacia esas tradiciones y entonces el pueblo ha seguido haciendo lo que hacía en su momento, ¿no? Incluso cuando se han recuperado, pues igual se han recuperado con buenas ideas y con buenas formas, ¿no? O sea, hay gente detrás, hay por ejemplo, pues me meto yo en en cosas que he podido hacer, por ejemplo mi pueblo, ¿no? La danza que, que, que estaba perdida y, y se volvió a recuperar eh, eh, o la república recuperaba hace unos 20, 28 años eh, y nos hacía desde 1911 o 15 ya no recuerdo anunciar los últimos danzadores, el pues, eh, último cachimorraque que es como se llama aquí el jefe de danza y tal y en otros pueblos pues ha pasado lo mismo, ¿no? Se si han querido recuperar danza ritual que no se hacía igual de los años 70-80 ha sido la propia gente que en su momento danzó y uh -huh. que ...y que ha enseñado a las nuevas generaciones, ¿no? Y por eso mismo no se han turbiado... ...por ese otro mundo del folclore... ...no así como los grupos de danzas... ...porque hay muchos grupos de baile ahora... ...que eh, de los pueblos... ...el típico grupo de danzas... Pues que en su momento además, bueno, pues, pues... ...conservaba esos bailes de cuando los concursos... ...que bajaban a danzar aquí... Eh, lo que se llamó el Orfeón Burgalés, ¿no? Más que la sección femenina que fue el Orfeón Burgalés... Que, ...que además lo hizo muy bien... ...porque porque en un principio... Eh, ...organizó, y ese también fue de la mano de Justo del Río pues eh, romerías eh, en las diferentes comarcas de, de, de la provincia de Burgos, pero fuera del de su contexto original, es decir, si, si la Virgen de Revenga eh, se celebra el último domingo de mayo pues eh, pues eh, dejaban que, que, que el pueblo celebrase su romería lógicamente el último domingo de mayo y en septiembre pues organizaban otra romería en ese mismo sitio donde pues, no solamente acudían los tres pueblos de, de, del, del comunero sino que aparecían pues, más pueblos de la contornada y les hacíamos cantar, bailar, concurso de trajes, concurso de... Ha sido muy bien, ¿no? Ahí están unos nodos maravillosos que ha empezado a colgar ahora el Ministerio de, de Cultura, eh, fotografías y estudios que, bueno, pues de, de mi amigo Cede, ¿no? Que Al que le he estudiado y he investigado yo el, el archivo, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, son cosas que se hicieron muy bien. Se fue perdiendo luego, eso sí, se fue perdiendo un poco todo. Entonces, a lo que iba es que esos grupos de danzas, que en su momento también habían surgido en los pueblos, y que hacían un poco por lo que lo que se había preparado para esa romería, que en muchos casos estaba como muy bien hecho, ahora sí que se ha enturbiado porque es la gente de los grupos de folclore de la capital los que les va a enseñar y los que les cambia las formas de baile, las formas de vestir, los estilos, y lógicamente, con la mejor intención del mundo, pues ellos les enseñan Cómo lo están haciendo en sus propios grupos, ¿no? Donde sus directores y directoras les están enseñando, ¿no? Entonces, ahí sí que se ha intervenido, pero afortunadamente en la tradición, como bien decías, no. Ese corpus, ¿no? Que tenemos aquí, ese colacho o esas danzas, pues eso, que hay en, en toda la provincia, ¿no? Porque sí que están repartidas por toda la provincia, ¿no? Pero porque el folclore, el mundo este del folclore oficial, no ha, no ha mirado, eh, de un modo especial, ¿no?, en esa tradición. Al revés, ha tratado a veces de traerla aquí a la capital, ¿no? Pues ahora, de repente, se cantan marzas en Burgos, etcétera, etcétera. Que nunca se cantaron, claro, no sea, se cantaron los pueblos, ¿no? Pero, bueno, ese tipo de cosas que se hacen a veces, pues, para, para en teoría, poner en valor eh, el, el mundo del, de la cultura tradicional. Uh -huh. Siempre eh, uso una anécdota que yo te escuché a ti. Ahora me, me la detallarás con más... Porque ya te digo, la tengo, la tengo en mi memoria, ¿no? que contabas en una conferencia que estudia, no sé si era del colacho o de quién era, que estudiaba la indumentaria para recuperarla y demás y, y salían con las, con las Nike, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, no sé si era el colacho, no me acuerdo. Y me resulta muy curioso sí, sí, sí. Porque, porque me parece una anécdota muy curiosa eh, de entender cómo eh, se intentaba cumplir una determinada función, o sea, lo, lo importante era hacer una función, en este caso asociada a un rito y demás, ¿no? A una, una, una bendición de los niños y tal, ahora nos lo cuentas. Pero, o sea, un poco era, mmm, tengo un traje que representa algo, hago una serie de acciones que tienen una carga simbólica, pero a la vez eso puede estar unido eh, con, con la modernidad, en tanto en cuanto, bueno, el calzado, como tenía que saltar, ahora si te parece nos, nos lo cuentas. Pero me parece una anécdota muy, muy interesante porque hace ver que muchas veces nos eh, eh, tiene que parecer o todo viejo o todo rancio, o al revés, o todo muy moderno, y a veces hay que entender los contextos y esta, y esta anécdota de, de la indumentaria me parece muy interesante para ver eso, entender los contextos, que no hacía falta un calzado eh, determinado antiguo y que pareciera eh, vintage para, para que realmente se diera esa función. Eso es, sí, sí, eso es. Además, eso me lo escuchaste en una conferencia que di en Zamora, ¿no? Que organizó la Morana, ¿no? Esa asociación del Corpus, ¿no? sobre el Corpus Burgalés, que es tan importante, ¿no? Porque también fue uno de los grandes corpus de España. Entonces, bueno, pues hablé del Burgos de la capital, que conserva un corpus muy bonito y quizás el más conocido que sea el del Colacho. Y sí que es verdad que siempre que veías fotografías, o yo, pues lo típico, que si, si puedes acercarte es una fiesta como para poder ver, ¿no? Pues veías que, sobre, que, que el Colacho con un traje. Um, eriático y, y, y ritual y, y, y maravilloso, ¿no? De repente saltaba con una Snack, ¿no? Y decías bueno, esto no puede ser, ¿no? Y, y, y el caso es que al final, bueno, pues me llamó la cofradía hace unos años para reproducir el traje del colapso Sí, y, por ejemplo, en cambio. un grupo que para la sí. gente que se lo esté dibuja eh, haciendo la dibuja a la cabeza, el corazón es una figura a la que se le ponen los niños y los tiene que saltar por encima, ¿no? Sí, eso es, es un antiguanto sacramental, de los pocos que se conservaron cuando luego la iglesia los prohibió. Entonces, eh, de hecho, la cofradía eh, se fundó en 1621, Al año que viene llegaros también, eh. Vamos a, a juntarnos con los 800 años de la de la fundación de la, de la primera piedra, de la catedral, ¿no? De la, de la colocación de la primera piedra, y también este, este estos 600 años, ¿no? de, de la cofradía de, de, de Minerva y del Colacho. Pero bueno, pues es un auto sacramental que nunca se dejó de hacer, o sea, de estas cosas que, que quedaron ahí eh, en rescoldos de los antiguos autos sacramentales. Entonces bueno, pues el Colacho es un personaje eh, vestido de una forma diabólica, ¿no? Pues un traje con una careta eh, que realmente asusta, ¿no? Que representa al diablo, al mal, ¿no? Y es esa lucha del bien con el mal. Eh, en la infractada, lógicamente el, el jueves hubiese sido el corpus, pues eh, es cuando salía este personaje, en una procesión sigue saliendo, entonces, bueno, pues eh, en esa procesión de, de, de, también que se hace del corpus, eh, pero siendo infractada, es decir, el jueves el corpus, el, el, el domingo de octava, pues eh, se colocan a los niños nacidos eh, en el año. En, en unos colchones justo donde está cada altar, como en todas las procesiones que aparecen en, en España y en, los, en, en cualquier núcleo rural, sobre todo, que se siguen montando esos altares no para la bendición. Y el diablo, como representa al mal, pues va al primero en la procesión, huyendo del santísimo que se tiene detrás, claro, o sea, vence el bien al mal y en su vida salta por encima de esos colchones donde han puesto a esos niños nacidos en el año. Se supone que además, eh, bueno, pues había una serie de males como la hernia, ¿no?, que se creían que era un mal demoníaco, y de tal modo que, bueno, pues cuando cuando el, di, el colacho, el diablo, salta por encima de, de, de esos colchones, se lleva con él ese mal de la hernia que no que, que ya se supone que, que, que a los niños ya no les va a atacar en su vida, ¿no? Y bueno, pues, pues claro, el personaje, pues, pues, pues ahora se ha hecho famosísimo, todos los años tenemos, luego tenemos porque yo, desde que me hicieron hermano de la cofradía, pues estoy invitado y voy todos los años, encantado, porque la verdad que, que conocerlo ahí de primera mano, pues es, es vamos, no no tiene parangón. Y aparecen japoneses, aparecen alemanes, aparecen eh, estadounidenses, ahí todo el mundo grabando, claro, intentan además meterse dentro de la tradición y no se les deja, claro, o sea, tienen que hacerlo con todo el respeto, que es otra de las cosas que nos ha pasado ahora, ¿no? Eh, todo esto que, que ahora se ha globalizado, ¿no? Y y ahora, bueno, pues parece que es que todo el mundo puede venir y, y tirarte cacahuetes, ¿no? Como cuando estás en, en un zoológico, en un <risa> ¿no? Con los monos. Y, y bueno, pues, pues eh, como os digo, al entrar yo en la cofradía, pues, pues el primero que les dije cuando les hice el traje, digo, oye, eh, esto de la SNAC y dijeron, claro, pero es que mm, es una responsabilidad saltar por encima del colchón donde están esos niños reconocidos. Si te caes y si te resbalas que nunca ha pasado desde 1621 ¿no? Pero siempre está ahí esa duda ¿no? Ese salto del coracho tan ritual. Que encima además cuando saltan, pues mucha gente que viene de fuera pues aplaude como que están aplaudiendo en un festival de ideas, ¿no? ¿no? Y todo el mundo, pero por favor, silencio, que está la profesión del corpus. Que esto es algo eh, muy serio y muy grave ¿no? Eh, grave en el sentido de, de, de que es un rito, ¿no? Y ellos dicen, hay que saltar siempre con algo cómodo. Y en su momento, bueno, pues si había unas alpargatas en las que se ponían. Si alguien podía ponerse unas botas eh, con la suela de tocino, se ponían las botas con la suela de tocino. Y ahora, como mejor saltan es con la zapatilla. Entonces, está muy bien porque no se ha intervenido dentro de, eh, de la fiesta. Sí, en eso que os decía antes de esos danzantes que aparecen ahí, que es de, bueno, pues, pues eh, son como como como a un Cristo dos pistolas no pegan nada pero bueno también es verdad que el resto de la cofradilla el colacho el atabalero etcétera etcétera pues lleguen conservando pues su tradición ¿no? y, eh, y como no se ha intervenido ahí pues ellos han seguido haciendo lo que han hecho siempre que ¿eh? es colacho tiene que hacer algo para, para que, que, que es un rito y tiene que saltar de una forma cómoda, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa es la evolución lógica del folclore, o sea, no ha venido nadie a decirles no, es que tenéis que saltar con los zapatos de... no, si el colacho siempre se puso un calzado muy cómodo pues se le pone, y si o, o en otros sitios aparece con un calzado muy determinado pues, pues lo, lo, lo, lo utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa anécdota es, es, está ahí, eh, además justo tal día como hoy, o sea, a estas horas tendríamos que estar ya en la protección. Sí, sí, claro, que estamos en... En, en, en época de Corpus, ahora mismo. Y bueno, de Burgos yo recuerdo que se dejó sí. de hacer y ojalá se vuelva a recuperar ese... No, no recuerdo exactamente el nombre, pero había yo recuerdo de ir, la primera actuación que hice en el grupo de Cañizal fue en el Teatro de Burgos en un encuentro que había de danzas de paloteo. En el, en el ¿Sí? teatro, y que además me parecía lo que tú comentabas, que es era bastante... Tanto los grupos que iban como la forma de, de tratarlo me pareció a mí en aquella sensación de que era bastante respetuoso con, con la tradición. Totalmente. Ahí la Diputación de Burgos, de, de mano de Salvador Domingo, que ya se ha jubilado, fue el técnico de cultura, ¿no? eh, el jefe de, de la sección de cultura de la Diputación, y eh, pues, creyó que, que, que era muy importante ¿no? el tema de, de la danza en Burgos, y es verdad. Eh, hubo más de 80 grupos de danzadores, ahora sea, se conservan más de veintitantos, o sea, digo que, que Burgos, de hecho, bueno, para que tenga la, la, la, la idea de, de cómo la provincia es alargada, pero somos es bastante grande y somos el, la provincia que más pobres tiene en España, o sea, más localidades, 1.187 localidades hay en la provincia de Burgos. Hay ¿no? una de ¿Sí? despoblación bestial, etcétera Y había muchos grupos de lanzadores. ¿no? Entonces, bueno, pues, como otra cosa, claro, que los, en Burgos siempre todo fue muy coreográfico pero como no, bueno, como pasó en todos los lados, ¿no? Eh, eh, ¿por porque, bueno, pues esos coros y danzas, ¿no? Que hacían su labor, a mí me parece también importante. El otro día me llamaron de los coros y danzas de Granada para hacer una entrevista sobre y yo puse en valor también la labor que hicieron en su momento. Pero miraron un poco a este tipo de danza ritual. De tal forma que, bueno, pues los que se han conservado, se han conservado porque sí, ¿no? Los grupos bailaban sus jotas, sus historias y sus cosas que eran más vistosos quizás de cara a subirse a un escenario. Y, y entonces de, de, de mano de Salvador Domingo o sea, sí que eh, recu y, y, o empezaron a organizar un, un festival de danzantes y danzadores eh, para que una vez al año y fuera de sus contextos bajasen ocho agrupaciones o, o seis o diez cada año las que las que, las que hablaba con la Diputación y eh, bueno, pues para, para la gente que bajaba a danzar, aquello pues claro, eh, es que, eh, era algo serio, ¿no? Eh, eh, eh, ponían en valor lo suyo, ¿no? Porque lo hacían fuera de, de, de la danza de su pueblo, ¿no? Que es cuando realmente lo tienen que hacer. Y también era una pequeña inyección de dinero pues para poder arreglar trajes o volverlos a hacer o recuperar eh, quizás elementos que igual se hayan perdido y que, por, y, y que monetariamente pues no podían... ...no podían mantener... ...y la verdad es que hasta, hasta... ...hasta que ha estado Salvador... Eh, ...Domingo en la Diputación... ...pues ha estado haciendo... ¿no? ...al principio venían... Eh, ...solo grupos de la provincia... Y luego ya hubo una época en la que se mezclaron con otros como cuando viniste tú, no, con los de Cañizán, ¿no? Pues pues con grupos de fuera, ¿no? Para que se viese, ¿no? Porque, que a veces no somos tan, tan distintos. Entonces sí. Y ya te digo que se ha dejado de hacer, eh, hace escasamente uno, un año o dos, pero ha habido casi treinta, por lo menos, por lo menos veinticinco, treinta ediciones, sí, sí, sí. Sí, yo creo que la primera vez que nosotros fuimos fue yo creo que sería la edición número veinte, y fue hace más de 10 años. Así que sí, sí, sí, sí sí, más, sí. sí, sí. Más de 30 treinta ediciones, pero bueno. Uno de los elementos que, que de conservación de la, de la tradición. Y bueno, te hemos visto también, eh, ya invitamos a todos los que estén escuchando esto que cacharren un poco por las redes, por el Facebook y demás. Eh, mmm, tocando, o sea, hemos hablado antes de la pandereta, que siempre digo que, que te tengo un poco de asco porque te sale muy bien el ligero ya mismo, sale. No es fácil, no es fácil. es el buen sentido. Pero bueno, también mm. te hemos ido tocando Ravel, tamboril, que es otro los instrumentos que también estuvo muy presente en Burgos, pero se perdió. Eh, mil, mil historias, ¿no? El, el, el, mil, mil instrumentos. Y... A ver, es algo que, que, que hice, yo, yo siempre bailé, fíjate qué casualidad. Y, y bueno, pues, bueno, pues a los avatares de la vida, hasta en diferentes agrupaciones y eh, al final de, de mi carrera pues, folclórica, pues acabamos haciendo un grupo de, de música tradicional, cantollano, ¿no? Para mí uno de los grupos míticos de. de, de folclore, de la música tradicional de, de Castilla y León, que bueno, pues. Ya hemos acabado esa trayectoria porque mi compañera Pita, la gran voz que teníamos en el, en el grupo, pues ha fallecido, por desgracia, en este año pasado. Y, y bueno, pues ahí se quedaron seis trabajos en la calle, un séptimo que se quedó en el, ahí a, a vísperas y, de poder grabar y ya. Y... Pues, y... Y aunque yo siempre había bailado, pues como me gustaba mucho lo de la tradición, pues cuando hacías trabajo de campo, pues bueno, me, me gustaba tocar la pandereta y aprender, como os he dicho antes, de, de, de la gente mayor y, y ver cómo tocaba el rabel no sé quién. Y un me he todo el día hasta muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues, pues casualidades de la vida que, que una vez, eh, por, por, por Castilla y León, ¿no? que parece que eh, es más importante cualquier otra cosa que, que este día nuestro, que es verdad que hay mucha gente que nos siente o que no sentimos, ¿no? Pero bueno, pero ahí está, es nuestro día y tal pues alguien me dijo, dice, oye, tú que tocas 25.000 cosas cuando vamos por ahí a merendar y tal, y te da igual coger unas cucharas, una pandereta, que un chisme que tienes ahí para hacer ruido, eh, porque siempre se ha considerado además estas cosas como las cacharros de hacer ruido, pues ¿por qué no haces un conciertillo así de estos en plan de... Y a raíz de eso, pues comencé a, a, a hacer a hacer eh, en, pues, conciertos cuando me llamaban, ¿no? Y ya cabía y con Canto Llano, bueno, pues, en cierto modo lo dirigía yo, y sobre todo en las últimas etapas, vamos. de bueno, las últimas. ¿no? Hemos estado veintitantos años y esto más de quince años dirigiéndolo yo. ¿no? Entonces, bueno, pues, incluyendo esos instrumentos que todavía otro día, pues, pues sonaron en la provincia de Burgos. ¿no? Afortunadamente, mira, en Burgos sí que hay una buena investigación de la música tradicional. en cancioneros eh, publicados desde época muy antigua, ¿no? De Olmeda, que publica en 1902-1903, Antonio José, en el año 32. Y bueno, Justo del Río, eh, pero sobre todo porque en, en, en el cancionero de, de baile de, de Justo del Río bueno, pues, hay que entenderlo también en ¿eh? su contexto histórico, ¿no? Pues esa posguerra, esos coros y lanzas, ¿no? Donde, bueno, pues, la coreografía prima, esos textos a veces pues un poco ñoño sobre la tradición y sobre todo porque ahí estaba Jacinto Sarmiento, que era asesor musical de la Sistema Femenina, que era un musicazo de Miranda de Ebro y, y tenía muy claro muchas veces eh, lo, que, lo, lo que escuchaba y cuando era él el él que las, él hacía siempre las transcripciones, ¿no? a veces las cantaba el maestro justo del río y bueno, ahí igual ya él metía lo suyo, pero otras veces eh, el trabajo lo hacía él directo de los propios intérpretes, ¿no? de los buzuneros, etcétera, etcétera. Entonces bueno, pues ahí está importante. Y luego, ese último cancionero que ha editado también la Diputación, de siete tomos, el nuevo cancionero eh, de Burgos, donde bueno, pues nos dirigió a, a nueve personas, eh, Miguel Manzano, más Miguel Manzano, o sea, vuestro paisano. Uh -huh. y, y bueno, pues hice un cancionero que es maravilloso, ¿no? Estuvimos trabajando siete personas en, en el cancionero, recogiendo durante más de tres años eh, temas por la provincia, más de 7.000, 8.000 temas y más, yo creo. Y eh, al final, bueno, pues salió un cancionero con 2.800, 3.000 temas, no, no sé bien las, las, eh, los números concretos, pero vamos, que entre lo de Almeda, Antonio José, lo que se pueda salvar de justo y este nuevo canciller de Burgos, no, pues la verdad que, que ahí lo tenemos lo tenemos muy bien, no, en la provincia. Sí, yo creo que además mmm, mmm, aprovechamos este apartado reivindicativo a veces, no. Creo que las las instituciones deberían ponerse un poco las pilas de todo ese trabajo que ya está hecho el digitalizarlo si no lo está y ponerlo a, a disposición de, de, de todo el mundo, vamos, y es... Eh, tanto, tantas canciones, tanto, eh, distintos bueno me dices tú, distintos maestros, y, y está todo recogido, que está en libros y está en bibliotecas, que está muy bien en museos, pero bueno, estaría bien que eso lo lo, lo abrieran a, a lo que es el, el público en general, y las nuevas tecnologías yo creo que son... Eh, ayudan a ello, claro. No, hombre, claro, escuchar a los intérpretes de primera mano es muy importante a la hora de... Eh, de, de poder poner a, a punto no la, la música tradicional, que es el gran problema, que es lo que decías tú antes, ¿no? que al final ese refrito de que todo el mundo graba los mismos temas del mismo modo, que no va a la raíz, al final es eh, la cigüeña grabada 700.000 veces, el tío Babu grabado 700.000 veces, la Jota Serrana de Burgos, o sea, ese tipo de cosas, no que todo el mundo recorre a lo mismo y tal, no y es muy importante lo que dices tú, también es verdad que en Burgos sí que se miró pues todas las grabaciones que tenemos, porque, bueno, se cedieron, creo que están, están en Urueña, aparte de, de, de la Diputación, y luego Miguel Manzano ahora ha cedido muchas cosas en la Biblioteca Nacional. Pero también es verdad que, bueno, pues se hicieron para una cosa muy determinada, no para poder, porque no hay calidad en esas grabaciones, a veces como para poder eh, eh, llevarlas a un disco. ¿no? Ha pasado ahora, ha pasado ahora con unas personas que, la verdad que, bueno, a mí me ha disgustado bastante, porque yo eh, estuve trabajando en un grupo de folclore de Burgos donde surgió de ahí Cantollano y claro, la labor de campo la estábamos haciendo ciertas personas no que siempre son las que hemos hecho la misma labor de campo no en este caso yo prácticamente eh, el 90% de la labor que hacíamos en aquel grupo era yo y, y, y muchas de ellas pues relacionadas directamente con mi familia no pero bueno, ahora de repente alguien sin permiso de nada ha sacado un disco en el que además eh, se atribuyen un montón de cosas de un trabajo que hemos hecho la gente de, o, o en mi caso yo desde hace más de 20 años, ¿no? Y, y nos han ninguneado de una forma bestial, ¿no? La verdad es que el disgusto que tengo con ese trabajo que está en la calle es hace mucho tiempo, ahí está mi padre, ahí están mis abuelas, ahí están mis tíos, eh, otros compañeros de Cantollano, sus padres, tita, etcétera, etcétera, que estaba su madre, su, su, su padre, eh, o las tías de, de Nieves, otra de las compañeras de Cantollano, o de Octavio, su, su, su madre, sus hermanas, sus tías. Y, y entonces la gente ha cogido ese material que nosotros en su momento recuperamos, no, lo pusimos en valor, está ahí, y, y, y bueno, pues los ha saltado directamente, no, se han puesto un montón de medallas y bueno, pues, eh, pues eso, han publicado como que, además sin ir un poco a la raíz, no, porque podríamos haber contado muchas cosas en esa publicación no, sobre lo que hicimos o sobre lo que nos contaban en su momento, ¿no? porque es gente, que eso es otro de los grandes problemas que hay ahora, Mario. O sea, estas últimas generaciones que están viniendo ahora mmm, pensando que es que lo saben hacer todo, y saltándose pues eh, por encima a, a, a la gente que llevaba mucho tiempo trabajando ahí. Y no es que seamos ni mejores, ni peores, ni, ni tampoco me tenga que agradecer a mí nadie, nada, simplemente o a mí o a, o a otra mucha gente ¿no? que, que hemos estado trabajando, que seguimos trabajando ahí. ¿no? Pero por lo menos un poco respeto por esa labor que hemos hecho y sobre todo porque hemos abierto eh, una brecha importante para que la gente vaya por ahí y, y, y, y hemos puesto en valor algo que nunca se ha dado de importancia, ¿no? pues el estudio de, de esa raíz ¿no? en muchos sentidos. ¿no? Y estas últimas generaciones están viendo de muy, de muy malas formas, Mario. Yo la verdad que tengo mucho, mucho disgusto. ¿no? Y se están aprovechando además también mucho las redes sociales, ¿no? esa red que no nos ha funcionado hoy para, para poder ver la, la cara eh, mientras estoy contando estas cosas, pero, pero, pero que se están aprovechando ¿no? pues para... para para, para ponerse demasiadas medallas, ¿no? Gente que, que no tiene por qué no y sobre todo saltarse eh, por encima, ¿no? Y a mí eso sí me está disgustando mucho, ¿no? Yo estoy viendo que es un, que es un movimiento que está que está pasando ahora mucho también con, con, con mucha gente que está viniendo ahora y que, y que parece que están descubriendo la piedra filosofal de algo, ¿no? Que, que bueno, que, mí, que está descubierto hace mucho tiempo, pienso. Sí, no, y que además, yo muchas veces lo digo por mí mismo, ¿no? Que yo no he tenido prácticamente oportunidad eh... No, no he hecho trabajo de campo, me he nutrido del de trabajo que, que han hecho pues, pues Alberto Jambrina, por ejemplo, más de la forma más, más directa, Pablo Madrid, el consejo de Juntos Musical, en el caso mío de la música, ¿no? Eh, y claro, eh, lo, no sé con quién lo comentaba el otro día en una de las entrevistas, que es tanto más importante entender la canción como el momento en el que se daba. Y entonces eh, yo creo que es muy importante que, que tengamos... Vale, tenemos la canción, tenemos las fuentes, pero es muy importante yo creo, también... El, el hablar con el recopilador para que te contara pues pues mira, aquí la tía María era no sé cómo y o sea, es decir esas cosas que no quedan plasmadas pero que son tanto más importantes entonces yo siempre eh, lo digo que, es, que me, me gusta hablar ¿no? con, con la gente que ha recopilado que me cuenten esas historias y, y me parecen súper interesantes y claro, es que muchas veces entender la canción si todos esos contextos y sin preguntarle a quién vivió esos contextos al menos de la recopilación pues me parece que es ponerle que le falta alguna una pata a ese banco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De to, Algo se pierde, ¿no? Algo se pierde en esas cosas. Pasa con el terno de la indumentaria, ¿no? O sea, va a ver, eh, eh, es muy importante ver esa prenda antigua, pero si hay alguien que puede contarte algo sobre esa prenda, o sea, lo contextualiza totalmente, ¿no? Y entonces eh, es cuando realmente se entiende un uso, ¿no? Y en el país de, pues se entiende también, ¿no? Y en el, en el en la música tradicional se entiende también, ¿no? O sea, eh, ese informante de primera mano, o quizás los que llevemos más tiempo, porque es que al final de la T, yo tengo 51 años, me hace mucha gracia, porque yo ahora voy a... Mi padre falleció hace ya, hace 10 años, el año que viene, y, y, y claro, él aquí del pueblo, de Palazuelo, o mi abuela Barsi, ¿no?, que ayer hizo 6 años, era la que había fallecido, ¿no?, con la que yo me crié, que era de los ausines, y que tocaba la pandereta y que me enseñó tantas cosas. A mí, ha sido mi segunda madre, la verdad, ¿no? Entonces, eh, cuando escucho esas grabaciones, resulta que es que mi padre era informante mío cuando tenía 45 años. O sea, ahora yo soy más mayor que mi padre cuando era mi informante y me cantaba los romances que eh, le cantaba a mi abuela Vitorina cuando iban a, a, a escardar o, o cuando iban a trillar, ¿no? O, o, o cuando él bailaba con la sartén, fíjate, eh, eh, aquí en la plaza de Palazuelos, ¿no? El tribulete y, y otro tipo de, de bailes que se hacían aquí, no en mi zona, ¿no? Y. Y, y, y claro, es que es, es que es importantísimo ¿no? o sea, saber eh, algo sobre eso, sobre esas cosas que tú has recogido, no escuchar al informante, eh, contarte algo, escucharle también cantar, no y, y entonces es cuando realmente entiendes muchas cosas del folclore si y no, al final todos caemos eh, en ese mm, purismo disfrazado que, que a veces se descontextualiza totalmente, entonces, pues yo digo que tampoco está tan mal que a veces los grupos hagan un poco lo que quieran, pero eh, explicando un poquito pues eh, pues las cosas, ¿no? Y así es una forma quizás de, de ponerlas mucho más en valor, ¿no? Y al revés, o sea, si no conoces tampoco de base a la tradición, no puedes evolucionar ese tipo de cosas que tú quieres, ¿no? Hay grupos de música tradicional y de baile muy buenos que hacen sus propias coreografías o sus propias versiones sobre canciones, pero mmm, siguen manteniendo esa raíz, esa base, ese ritmo tan importante que tenemos aquí en Castilla y León, ¿no? eh, eh, Y en cambio hay otros, bueno, pues que son auténticas eh, morrallas, donde bueno, pues es un pastiche, porque bueno, es, es no saber entenderlo y, y al final, bueno, pues eso, parecerse un huevo a una castaña, ¿no? Entonces, eso me parece que también es, es, es, es complicado, ¿no? Dentro del software. Y, sí, y, sabes, sabes. y dentro de los purismos pasa lo mismo, o sea, estar escuchando durante una hora a alguien tocando la pandereta exclusivamente de la misma forma, pin, pin, pin, pin, por mucho que sea una pandereta, ¿no? En mi casa que me encanta tanto, ¿no? dices bueno, no, si sabes tocar y sabes tocar de tu provincia, pues puedes ver los diferentes estilos, las diferentes formas, los diferentes ritmos, no las diferentes características, ¿no? Entonces, eso es muy atrayente, pero del otro modo, pues, es tan coñazo como estar escuchando y viendo bailar a un grupo de bailes constantemente una jota de la misma forma, con la misma coreografía, con las mismas vueltas, y con músicas que no te dicen nada. Sí, sobre todo yo lo que le, le intento inculcar a la gente es, haz lo que quieras, que entre comillas todo vale, siempre que, que cuentes la verdad. Es decir, si esta canción me la he inventado o este baile me lo he inventado, pues lo digo, oye, pues esta es mi interpretación o esta es mi composición sobre, sobre esta melodía o sobre este baile si sí, he ido a la fuente, pero pues pues lo, lo digo, oye, pues mira, esto es como yo se lo vía, no sé quién Porque me hace mucha gracia cuando veo a, a grupos eh, de música, de baile, no sé qué, que además yo creo que se ponen un poco el sello de conservadores de la tradición. bueno Y, y que bueno, que está muy bien, es decir, eh, si yo escucho una canción que alguien ha escuchado y la hace a su manera y suena de maravilla, pues pues eso es un, un trabajo estupendo. Pero dilo, di que es tu interpretación, no como yo he visto a veces a grupos de baile o demás, eh, inventarse un baile del todo y decir es que lo recogimos así no sé dónde y dices pero si, uh -huh. si si si esa señora que luego cantó falleció hace 20 años o 30 y el grupo tiene 5 años cómo lo vas a haber recogido pues no lo digas por lo menos cállatelo claro pero es que es y es lo que te contaba antes no o sea eh, o bien estos nuevos etnógrafos que es que, bueno, que nos están descubriendo la piedra filosofal y que nos dan una patada en el culo a todos los que hemos estado ahí, que seguimos estando, ¿no? Que es que eso es alucinante, porque es alucinante, es una falta de respeto total. Y hay unos cuantos, ¿eh? En el terreno de la, de la etnografía, del baile, de la indumentaria, bueno, es, hay cada listo ahora y cada lista, que es que dices, pero bueno, en el caso de la música tradicional, del toque de la pandereta, pasa lo mismo, ¿no? De repente vienen a darte lecciones de lo que tú has dicho, pero bueno, si es que, o sea, eso por un lado. Y por otro, lo que estás contando también de estas nuevas coreografías, donde, bueno, pues, eh, pues, que, que encima además, ¿sabes? O sea, lo que veo, que, que influye mucho estos procesos nuevos de globalización. Ahora de repente, o sea, ya no hay que tener soltura en el baile sino que yo me voy a esos cursos que organizan en españa en diferentes asociaciones que agrupan a folclore español y entonces lógicamente por pues, si se vayan a burgos pues, pues eh, realizan actividades con gente de burgos para que enseñen el folclore de burgos lo mismo que si vas a galicia o te vas pero el problema es que la gente que, que viene y aprende o los que van a otros lados y aprenden ese tipo de cosas que en un taller que les enseña pues como tú yo hemos estado nos conocimos en ciudad rodrigo ¿no? en, en, en esos cursos de verano de, de, de folclore, ¿no? Pues bueno, pues allí cada uno eh, o cada profesor que íbamos, lo dicen en baile sobre Burgos, eh, eh, pero estaba en otros talleres y tal, si tú ahora aprovechas todo eso que yo te he enseñado y lo traspolas a tu a tu folclore, y, y entonces, bueno, pues esos pasos que te han enseñado de Muñeira, los metes tú en la rueda de Burgos, y entonces dice que es que en el siglo XVI se bailaba porque además aparece el canciller de Palacio y, y pero bueno, y eso por desgracia está ahora muy en boca, dentro también del folclore, ¿no? Entonces, lo de la indumentaria, exagerada. Eh, lo de la coreografía, imposible. Y luego, la poca soltura del baile, donde todo el mundo baila exactamente igual, pero con formas muy modernas, ¿no? Como se hacía en su momento con los eh, la, la sección femenina, los coros de danza, el burgalet, que bailaban con más soltura ese tipo de bailes, o ese tipo de, de pasos que, que, que tenían mucho que ver con la tradición, ¿no? Pero ahora todos son muñequitas donde encima bueno, los pasos se cambian de nomenclatura ahora hace el paso vasco el pas de va eh, brazos en primeras, segundas y terceras no sé, o sea, me parece todo tan sumamente de mentiras y tan sumamente de plástico que a veces digo pues no sé si estaba mejor igual lo que estaban haciendo en su momento en los coros y danzas con sus estructuras y sus formas y bailando lo que en teoría pues querían enseñar, no lo sé Sí, bueno, yo creo que ha llegado también un poco el, el postureo a estos a este mucho, mundo. Mucho, mucho. Y gente que disfraza esa esa esa supuesta tradición, ¿no? Y la quiere vender como, como como algo, bueno, y como un trabajo de campo, ¿no? Me parece a mí que después de esto me van a dejar hablar en la mitad de Castilla y León, pero bueno, no lo sé. Mm -hmm. Son mis formas de verlo, ¿eh? Pero me parece importante, me parece importante que la gente lo tenga claro. Que luego, lo que te digo, si lo... Lo, lo, lo que está bien es el regal, subir al escenario y decir bueno pues esto me lo he inventado yo porque me apetece. Y voy a decir un espectáculo precioso y seguramente pues se te cae la baba y estás durante hora y media viendo a una gente bailando y vestido con unos trajes y tal, y tal pero que sepas que eso no está dentro de la tradición o que te has intentado basar en parte de la tradición, pero otro esto es tu invento, ¿no? Ese es quizás el problema. sí, que yo desde mi punto de vista al menos creo que, que contándolo con esta yo veo un grupo que se sube que me dice que ese baile lo ha inventado él, o lo ha adaptado él, o lo ha rehecho él, y tal, y para mí tiene un doble valor, es decir, ostras, estás consiguiendo bailar y estás consiguiendo generar ese baile. Para mí, es, desde mi punto de vista, es mucho más importante que me cuentes eso, que no que me digas que lo recogía no sé dónde, porque lo que contaba yo en otra entrevista, si nadie te pilla, pues has dejado ahí eso plantado, la gente dirá, Anda, mira qué bien que lo ha recogido, pero como alguien te pilla diciendo, oye, no, perdona, esto que has bailado no es así, porque mira, la recopilación está aquí, pues ya te has fastidiado todo, entonces bueno, pues sé honesto, si algo lo has sacado de tu cabeza o de tus mezclas o de lo que sea, pues dilo y para mí tendrá el doble de valor añadido, que es que lo consigas hacer y que además lo consigas crear. Totalmente, además es que para eso están las escuelas, ¿no? Y se ve, pues eso, que esta es de la escuela de este grupo, de este otro grupo, de, bueno, lógicamente cada director eh, eh, marca su impronta y la gente baila, pues como ellos quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Pues, pues ahí está, ¿no? Ahí, ahí se crea esa escuela, ¿no? Es muy gracioso porque nos miramos muchas veces en los grupos que vienen de fuera, ¿no? Esos grupos del este, ¿no? Que son vales todos que venían de la antigua URSS, etcétera, etcétera, y nos encantan. Y que, bueno, yo os lo dicen, esto es un ballet eh, creado a raíz de la tradición pero bueno del maestro Pepito Menganito de Treito entonces eso sí nos parece importante pero en lo de aquí hay que disfrazarlo todo no tiene que ser todo lo más antiguo lo que tú digo no es decir toca el luzaina, Doña Jimena baila la Jota y Doña Urraca pues el eh, un charro zamorano o, o, o yo qué sé o sea, es es lo que lo, lo que a mí a veces me, me rechina no y a lo que hemos llegado ahora en en en, en, en muchos grupos del folclore no en el, en el escenario uh -huh. Bueno pues yo creo que con esa reflexión vamos a, a quedarnos porque es muy muy interesante y, y sobre todo nos quedamos con que el, cuando saquemos cobertura haremos esta entrevista o la segunda parte de esta entrevista en vídeo que para que la gente no, no nos disfrute de, no, de nuestros careces, lo siento por ello, pero nos tendrán que ver y nos que aguantar. Eh, pues, y nada, hemos visto un poquito, ya os digo a los que nos estéis escuchando eh, revisad las redes y demás para ver estos trabajos de, de Alfonso y que nos ha traído cosas muy muy interesantes sobre los, los contextos y, y las formas. Así que nada, te hemos robado este ratico de más, más para allá de las cinco, nos hemos pegado con la tecnología y, y muchas gracias por, por habernos dado esta, todas estas visiones nada oye yo estoy encantado la verdad que ya estaba echando falta que me llamases un día para para hacer una entrevista no porque todo lo que haces me encanta y, y además es que bueno en, en ese fallo de la tecnología pues me he dado cuenta no que estaban muchos amigos ahí tratando de, de escucharnos ¿no? y eso quiere decir que es que que, que que hay ganas ¿no? hay ganas de, de, de, de cultura tradicional y, y y al final somos tantos amigos no Los que lo estamos haciendo bien también es verdad que, que bueno pues está ahí que Ya lo siento, esto lo que tienen los núcleos rurales. Y, y bueno, pues cuando hagamos esa entrevista eh, para que se nos dé al careto, pues y a intentar estar en Burgos, en mi casa, que al final pues, es lo, lo que tiene, ¿no? Vivir en, en, en una capital <risa> donde las tecnologías, bueno, pues no fallan tanto como como vivir en nuestros pueblos, ¿no? Que la verdad que que, que, bueno, que tienen mucho de encanto, pero, pero entiendo que muchas veces no se venga aquí por este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo la gente que quiera trabajar, ¿no? O es sea, algo que tampoco lo entiendo. O sea que no se haya abogado eh, desde las instituciones, desde el gobierno y desde los gobiernos autonómicos, ¿no? Pues para, para que lleguen eh, esas nuevas tecnologías a, a, a estos núcleos rurales y, y, y puedas hacer más, más cómoda tu vida y puedas apostar por, por venir acá a vivir. Igual que estés cuidando vacas, que estés eh, eh, escribiendo actas eh, en un ordenador. Sí, esperemos que que este confinamiento sirva para, para un poco, pues oye, el, el entender que el entorno rural es, al fin y al cabo, yo creo que más sano para cuerpo y para mente. Bueno, totalmente. Esto es otro mundo. <risa> Nos asilvestramos, yo siempre lo digo cuando llego aquí, pues eh, soy otro soy otra persona. Bueno, si pues te asilvestras es, o te humanizas, no lo tengo muy claro. Bueno, eso sí que es verdad, también. Porque el entorno es el entorno. ¿no? Y, y si encima, además, te sientes muy identificado con él, vamos, pues... Ya, ¿qué, ¿qué es que te cuente, que tú lo no sepas? <risas> Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso, por este ratito y, y quedamos emplazados para esa segunda, esa segunda entrevista cara a cara, bien poco en pantalla o bien sea de un, como digo todo el mundo, de un lado al otro de la mesa con un poco de embutido <risas> y un vaso de vino y, y que nos podamos ver. Oye, qué un placer, Mario. Muchísimas gracias. A ti. Y bueno, este ha sido nuestro, nuestro confino Fall, nuestro Fall de las 5 con Alfonso Diez Housing. Que nos ha traído desde Burgos todas estas visiones y que, y que bueno, que quedamos emplazados a en entrevista. Así que nada, ya sabéis, la próxima semana otra entrevista más. Muchas gracias a todos, un saludo. <música>